Disfrutar el alba Llena de lindos colores Como bordada por ti Y sus trinos y las flores vean envenenan mi nostalgia sin sentir feliz Hoy le pido a las ternuras de tus manecitas blancas que cuiden de mi cariño que me quieras como un niño? Hija de la soledad, ay, si la luna conversara, cuántas cosas te contara de este triste. Ay, si la fuente con su arrullo Te dijera en su murmullo Las ternezas de mi Si Dios quisiera que un día te antojaras de mi vida Que solo te pido Con gran devoción Ay Si Dios quisiera que un día Te antojaras de mi vida Cuanto quisiera Yo a Dios